¡Ah! No padre, ¿y eso que tú llegas acá otra vez? Sí hijo, he vuelto Pero... y he vuelto para conocerte por fin. ¡Yay! Pero ¿por qué te fuiste ese día? ¿No no abandonas esa madre y a mí? ¿Por qué? Fue una larga historia. Eh, espera, espera, espera, espera. Estás muy alto. ¿A poco ya tienes novia? No no ¿Te tengo, tengo novia. No tengo novia. <risa> O sea que eres un solterón Bueno, sí. ¿habrá alguien que te guste algún día? Sí, sí, sí ¿Y cómo sí, has sí. estado? Pues súper bien, mira, mira Tú me abandonaste y mira, ya me volví una, empresaria, es una no empresa No te abandoné super... Técnicamente no te... Bueno, bueno, técnicamente sí te abandoné Pero fue un abandono con cariño ¿Con cariño? ¿No sabes cuánto nos toca soportar a mi madre y a mí? Bueno, a mí solo porque mi, porque Fíjate, te digo Cuando estaba chiquito, tú me abandonaste Y mi madre también se fue de viaje y me tengo que luchar a mí solito ¿A ti? Ah, ¿Sí? pero la vida, se, la vida se enseña con puñetazos O ¿Eh? sea que tú aprendiste bien eh, bueno Yo no diría que bien <risa> Bueno, como sea eh, Traje mis cosas, ¿me dejas pasar? Y de hecho, eh, oye eh, ¿Está eh, tu madre? Eh, sí, pero yo, yo prefiero no molestar a la Rita. Yo creo que Le, le traje esto <risa> para ver si me deja entrar y no me echa patada Nah. Ahorita, ahorita no la molestemos. Yo estaba ya concentrada okay, y, okay. y sería mala educación como que llegar aquí y decirle: Llegó mi padre, tal? como que no. Ok, no ok, lo entiendo. Sí, y eh, bueno, pero padre, te ¿Sí? quiero mostrar: Quiero mostrarte mi empresa multimillonaria. ¿Tú quieres? Oh, comentar, oh, eres ¿no? multimillonario! Sí, sí, sí. O, sí, sea sí. Que, o sea que fue buena elección volver. <risa> ah, ¿cómo? no Nada, nada, nada. Ok, ok, eh, padre, me prestas tu, tu, tu moto para, para irnos para allá. Ok, oye, ¿tú sabes conducir moto? Oh, oh, mi claro. hijo soy muy inteligente. Yo, yo sé conducir, soy perfecto conduciendo. Mira, mira, mira, esa es nuestra bella ciudad. Es la única casa eh. que tenemos comprada, es la mía. <risa> sí, ya lo noté, esta zona está en <risa> construcción. ¡No, hombre, cable, hijo mío! Pues, dame el tour. Mira, mira. Ok, aquí pues una bajadita Ya tenemos el hospital Casi uh, no hay, hay Ajá. Mira, acá pues tenemos Una pista de videojuegos ¡Oh, de videojuegos, videojuegos, videojuegos! ¡Yo quiero ir a videojuegos! Tú sabes que allá en la cárcel no, eh, En donde oh. yo vivía ¿No habían videojuegos? Eh, no había, seguro, pero en la cárcel eh. Espera, creo que está cerrado uh, uh, Dice uh, uh. Inserta una moneda pero, pero padre, bájate de ahí. Vente, vente, vente, que te oye, quiero oye, mostrar oye. mi empresa. Que ¡No quería hacer una moneda! Pero no, no, no, no, no. Tú tienes monedas. Tú, tú te fuiste. Tú, tú eh, cuando me abandonaste era. Pues mira, rico? tengo cinco pesos. Cinco pesos para el hotel. Cinco pesos, pero por pues, si ya vienes a mi casa, ¿no? ¡Oh, uh, <risa> O sea que me puedo gastar estos 5 pesos que me caí y no me quedar en la calle. Oh, bus. Ve, pero, pero, padre, ven, ven, ven. Antes de que te vayas a jugar videojuegos, mira, acá está, acá está mi, mi empresa multimillonaria. Yo sé uh, que dude, está, está, está, aquí dice club, pero no, club casa? ¿qué eh, es eso? Vale, y te quiero con te quiero Te quiero presentar a mi amigo, se llama Kenai. No, no es te que... voy a aumentar el 20%, Ajá. olvídate, o trabajas bien o te despido. Kenai. Fin Kenai, ¿eres tú? Pero, ¿pero Kenai? ¿Qué te pasó en el cabello, bro? Bueno, ya sabes, la moda, lo que usan los jóvenes hoy en día. <risa> tu amigo parece Justin Bieber. <risa> <risa> Oye, que no tiene malas canciones. Vale, Kenai, mira, te comento, este es mi padre. Me abandonó hace muchos años y volvió. ¡Hola! Para, mi amor, <risa> mi amor. No, el abandono no lo menciones. Eh, ¡Hola, soy su padre! ¿Qué tal? Soy mi padre. Hola, mi padre. pero.. Amigo. Eh, eh, ¿Es tu padre amigo? Sí, sí, a mi padre, sí a mi padre, él me adoptó. Míralo, ah, cl claro, claro, adopción. O sea. soy, bueno, que adoptado. <risa> un, un gusto, un gusto. <risa> ya lo sé. ¿Y <risa> <risa> cómo es tu empresa multimillonaria? Vale, vale. eh, <risa> que no voy a pasar con mi padre y mostrarle la. Mi, pues nuestra empresa, ¿vale? Dale, dale, yo de mi meta he sido aquí peleando con uno de los empleados. Ay, mira, está llamándome otra vez. Okay, ven, ven, a ver, ven, hola hola. Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, a, lo. a ver. Sube, sube, sube. No le hagas caso ¡Oh! en el lado derecho, no le hagas caso Que pues es un club privado Así de que no ¿Qué hiciste para allá Y aquí pues esa es nuestra oficina Pero padre, vente para acá Dios, ¿Qué es el... No, ¿qué se? No te vayas a allá. no A ver, a ver, ¿qué pasó? Vente para acá ¿Qué? No, Vente para acá, vente para acá Así que aquí traes a tus amiguitas, Pijín No, no, no, no Pues mira padre, esa es nuestra oficina Eh, uh, actualmente la guardamos Dime eres el jefe pues yo soy el jefe ¡No! ¡Increíble! Sí, sí, sí Pues actualmente lo que tres personas Pues Kenai eh, También una chica llamada Emi Y pues mi persona uh, y, y, ¿Y cómo conseguiste todo esto? Si se supone que te había dejado abandonado eh, Pues padre, te comento de que esto lo conseguimos Pero no se lo digas a nadie Ni se lo diga la, a la policía oh. ni nada Lo conseguimos robando ¿Qué? ¡Eres un ladrón! ¡Policía! Sí, ¡Policía! pero ¡Policía! Pero, pero, policía, padre. ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía! Pero ¿Qué, ¿Pero qué? Pero calmado, calmado, no digas nada que me meten a prisión aún eso en, en los mi, buscados Mi hijo es un ladrón, no tuve que haber vuelto A ver... Me tocó hacer esta vida porque quedé solo tú, Mi madre se fue y tú me abandonaste Pero te abandoné por una buena razón Sí, qué buena razón, eh pero ven, padre, yo diría yo de que vamos al parquecito allá y charlemos mejor, ¿va? Dejemos la oficina okay. aquí quieta porque okay. nos ven y puede que se entre alguien. ¿no? <risa> Oye, por cierto, ¿no te busca la policía? Sí, sí me busca, pero pues me cago. Uy, no, no, mejor después de esto nos vamos a casa y ya al siguiente día yo me voy. Oh, okay, oh, okay. ¡Mira! Hey, un hay? carro ¿quen de ¿quen papa! ¿quen ah, sí, ok, ahorita, eh, di, eh, de, ahorita te atiendo, ¿vale? Eh, dime ¿Quién hay? Tú, tú, aquí, aquí, cuidando, eh Cuidando, cuidándola Ah, tú tranquilo, vale. socio, tú tranquilo, vale. que yo me encargo de todo Ok, me voy con mi padre Eh, padre, yo Venga, voy. Hola Hola, mira, hay un carro aquí de... <risa> eh, espérenme, en un segundo que estoy tomando un pedido Ajá, me eh. quiero con ketchup Ajá, no, no hay domiciliario ah, señor okay. En dos horas... Eh, ay, ay, ¡Hola! ¿Cómo estás? Buena, están? buena, buena, señor. Eh, espero no me recuerde. Quiero un, un paquete de, de papas, grande. ¿Un Oye, paquete? tú pagas? ¿Tú pagas? Sí, sí, yo lo pago. Okay. Dame un paquete de papas grandes. Sol, solo tenemos de esta presentación. Me sirve. Gracias. Gracias. ¡Uy, una soda, una soda! ¡Una soda! ¿Una soda? No, no, no tenemos. solo Vea, vende... el letrero dice que solo vendemos papas. No eh, <tose> venden nada. ¡Ay! A tragar. No. A... Padre, nos tocó comer papa y tragar con saliva. <risas> ¿Y, ¿Y mi dinero? Eh. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, La Yo no quiero esta vida. Oye. Ah. Bueno, Ay. yo igual no quería papas. ¿Y ¿Qué más te has hecho en todo este tiempo? Pues padre, antes que nada te comento, ese chico, ese chico era antes propietario de nuestra empresa multimillonaria, pero se la robamos. ¿Qué, qué, qué pedo? Lo no dejaste metiendo papas al pobre. Pues sí, ¿no? Pues, a ver, yo tenía que, que, que conseguir algo, algo bueno con ese dineral no, que no había robado. Le hubiera dado mis 5 pesos. ¡Guárdatelos tú! Eh, padre, ¿me puedes empujar ahí en el, en el columpio que está solito y no hay niños? Porque es verdad! Sí. Oye, pero tú ya estás mayor para esas cosas, ¿no? Pues, sí, pero quiero recordar mi infancia y que tú me empujes por lo menos alguien eh, que, que estuve en mi vida. Yo mi recuerdo pequeño. cambiándote los pañales, oh, apestaba bien feo. <ríe> vale, padre, okay. tú, y ahí ya te muevas tú solito, ¿vale? No, no, no, no, yo no sé, es que no sé, nunca me ha subido en esto, ¡empújame! ¡Empújame, madre! Voy a ver Twitter, Pero, ¡hola! ¿Pero cómo que Twitter? ¿Cómo que Twitter, madre? ¿Y este niño? ¿Qué, qué, qué te pasó? Oh, ¿O caí? te caíste? ¿Qué? ¡No! Oh, caí. ¿Estás bien? Uh, Ay, espero que nadie me haya visto a, a dejar a este tipo cayéndose solo. ¿Cómo, cómo que tipo? ¡Soy tu hijo! Sí, sí, lo que tú digas, puedes moverte. No, no me puedo mover, por favor, ayúdame, ayúdame, padre. Sí, espérate, ayudo. Oh, qué, qué bonita cartera. Padre. ¡Mira! No, ¡20 no. dólares! ¡Y no, un padre. S -s -s no. ¡Levántame, levántame, padre, por favor! ¡Ajá! ¡Sí, claro! Ahora que estamos aquí, te puedo dejar abandonado. Y voy a llamar a, no, a la policía. ¡Ladrón! ¡No! ¡No, no padre, por favor, Ay, no! no. Policía, no, no. encontré a su ladrón, ¿Cómo ¿Eh? se llamaba? KK eh, Play, sí, el no. que robó todas esas, esas cosas. Ay, padre, lo tengo padre. justo aquí. Por favor, padre, no lo sí. hagas, no oh. lo hagas, no lo ¿Ya hagas. Ya vienen. ok adiós. Eh, ya vienen para acá. <risa> Muy bonito no, tu cartera y tus billetes. Yo me voy no, hasta no, la próxima. No, padre, por favor, no. no. no. ¡Adiós, no. policía, no, padre, no. Me abandonó otra vez, no. Ah. Prisionero, Capli Alia, ranita. Adelanta, que tienes que meterte no, a tu celda. Pero, pero, uh, es que mi padre, ¿por qué me hizo esto, mi padre? Uh, tienes derecho a un abogado. De momento, oh, métete a tu padre. celda. ¿Cuál celda es la mía? ¿Esta? esta. Vale, vale, vale. Uh, Entra. Ay, no. Entra. Por favor, ¿me van a dar comida y todo? No. No, ay, mi padre, ¿por qué? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? No debí confiar en él. Ah, No, ahora, ¿cómo voy a escapar de aquí? ¿Cómo voy a escapar? ¿Eh? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Capley! ¡Capley! Dime dime, ¡Dime, dime! Vamos a sacarte de aquí, amigo. ¡Vamos a sacarte de aquí! Sí, sí, sí, por favor, sácame y me voy a vengar de mi padre. Te voy a buscar y me voy a vengar.